Y se quiere tomar el de Obras Públicas en la avenida Frank Grullón En el Boulevard José Francisco Peña Gómez Un local que comienza en la Frank Grullón pero termine en la Sánchez por detrás Un local amplio donde te pueda haber eh, un parqueo para 14 o 15 vehículos como tenemos aquí Un taller de mecánica, un depósito para cual, cualquier otro equipo hasta bote Si se consigue uno lo que sea Y otra condición que falta aquí es los sueldos de los bomberos debemos tratar de ver cómo las autoridades mejoramos con las nuevas autoridades electas, ahora nacionales, con el nuevo ministro de Interior y Policía del Agua, Jesús Chubasque, y con las autoridades municipales electas en marzo, okay, y que tomaron posesión en marzo, diría, y con las nuevas electas eh, provinciales y municipales de, a nivel nacional del Congreso de la República Dominicana. Tú mismo te has podido dar cuenta aquí, como vivimos lleno de ratas, eh, eh, insectos y de todas las cosas, porque es que no hay condiciones, es un almacén de cacao, que lo hemos ido adaptando, pero nunca vamos a poder adaptarlo a, a las necesidades nuestras, entonces él ha hecho algo para poder vivir aquí, con el calor que hace tan agobiante, y, y temperaturas máximas, y lamentablemente nosotros tenemos que ya comenzar desde ahora una lucha civilizada, una lucha directa, una lucha responsable yendo directamente a los estamentos del Estado que tenemos que ir, comenzando por la cabeza principal, que es el señor presidente de la República. Luis Edmundo alega que es una necesidad urgente, ya que el local en el que se encuentran es un depósito de cacao y por más que han intentado adaptarlo, ha sido imposible. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.